Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, cuándo, por qué y a quién. Hay cosas, por ejemplo, que no se pueden hacer por mensaje o hay cosas que no se pueden hacer por teléfono. Hay cosas que es mejor siempre ir a hablar. Vamos a poner el caso que tengo un examen, me voy de viaje, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mandarle un email al profesor? Puedes. Pero primero intenta ir a hablar, porque como es una cosa que además, digamos, que necesita como que te, apruebe, ¿no? que te apruebe, no que te apruebe el examen, sino que apruebe la decisión es la de decir bueno, vale, porque claro, te estás jugando una asignatura, estoy poniendo un ejemplo como podría ser otro, ¿eh? no lo hagas por mail. Eh, tengo que ser ordenado durante mi, inter durante mi intervención, esto es súper importante. Cuando tengáis que presentar algo, o cuando tengáis, es como por ejemplo, en las conferencias a las que solemos ir, tú mandas tu artículo, te lo aceptan, te dicen, bueno, Tienes siete minutos para presentar tu trabajo. Claro, es tu trabajo que a lo mejor has estado dos años trabajando en eso y que a pensar resumirlo en siete minutos me va a costar. Si ya cuesta cuando eres ordenado, imagínate cuando no eres ordenado. Esto es importante que lo tengáis siempre en cuenta, ¿vale? Es una relación aproximada de porcentajes, una pequeña introducción de lo que vais a presentar porque la otra gente no tiene por qué conocerlo, el desarrollo, ya sé que esto es muy básico pero es importante, porque ¿qué pasa? Sobre todo al principio que no tengo mucha práctica de hacer exposiciones, me puedo enrollar mucho en la primera parte y cuando me quiero ir a la segunda me quedan dos minutos. ¿vale? Y eso también se evalúa, porque eso no deja de ser una competencia ser capaz de sintetizar la información, de planificar bien y de organizar bien un mensaje que quiero transmitir. ¿Sí? Por otro lado, que esto no lo hemos visto antes, controlar estos elementos. El volumen de voz y la entonación. O sea, si es alguien que habla muy bajito, a los 10 minutos ya me he cansado de estirar la oreja porque ya no me... Es importante que controlemos el volumen y el tono, el vocabulario, obviamente, también, las coletillas, ¿no?, de, ¿eh?, mm, ¿vale?, ¿vale?, ¿sí?, ¿sí?, Entonces, eso lo hacemos todos, ¿eh?, pues es que no te das cuenta hasta que no te ves grabado, hasta que alguien no te dice, has dicho 57 veces, ¿vale?, en la clase. La sintaxis, que intentamos hablar ordenadamente, con coherencia, el orden estructura y las pausas.